Radio. Buenos días México, buenas tardes en España, bienvenidos a Escucha Animal, vibrando desde el corazón, un programa en el que ustedes ya saben que cada lunes en punto a las once de la mañana, hora del centro de la Ciudad de México, abrimos este espacio para conectar con el maravilloso reino animal, desde el reconocimiento, el respeto, la gratitud y el amor. Como todos los lunes, estamos transmitiendo en vivo a través de las oficinas remotas de Proyectate Radio y simultáneamente por Facebook, por Instagram, por YouTube y también por la aplicación de TuneIn. Y recuerden que todos nuestros podcasts los pueden encontrar en Spotify y en Proyectate Radio, proyectaterradio.com, ahí estamos transmitiendo en vivo y simultáneamente por las redes sociales. Escucha Animales, recuerdo, es un programa patrocinado por Alegro Animalis, un espacio de salud y bienestar para los animales y sus compañeros humanos a través de terapias holísticas, cursos, talleres, que les invito a conocer en www.alegroanimalis.com y a seguirnos en nuestras redes sociales de Facebook, Instagram y YouTube. Mi nombre es Yaní Hazel y estoy encantada de que me acompañen el día de hoy que vamos a tener un programa extraordinario. Como ustedes saben, es el mes de octubre y bueno, hacia finales de octubre, principios de noviembre en México y en otros países se celebra, se celebra. Yo sé que esto de celebra a veces genera un poquito de, de cosas, ¿verdad? Pero bueno, recordamos a nuestros seres queridos que simplemente se nos han adelantado, a nuestros animales. Entonces, bueno, este mes lo he dedicado para estar hablando de un tema complicado, complejo, porque no nos gusta hablar de esto, pero es que cada día, cada día hay más, hay más personas que están hablando sobre este tema, sobre el duelo de los animales, sobre la muerte. La muerte no solo de las personas, nuestros seres queridos, sino también nuestros animales de compañía, que son también muy, muy queridos. Así que hoy me acompaña alguien a quien de verdad, de verdad, yo respeto muchísimo y admiro por todo lo que hace, por todo el esfuerzo que ha hecho para... Llevar este tema tan difícil a las personas que lo necesitamos tanto. Así que esta mañana me acompaña nuevamente mi querida María Guerrero desde Zaragoza, España. Y ella, bueno, es una excelente comunicadora animal, es una doula del alma animal. Y bueno, es toda, es, creó todo este concepto de los Animal Death Café, basado, ¿no? Que ya nos contará ella en un ratito. Pero de verdad, mi querida María Guerrero, sé el esfuerzo que estás haciendo para unirte a este programa, que han sucedido muchas cosas, lo comentamos hace un poquito antes de entrar al aire, pero de verdad, gracias, gracias, gracias, porque hoy vamos a hablar de cómo eh, los animales, nuestros compañeros animales afrontan la muerte, ya sea de su compañero humano o de su compañero animal. Así que hemos hablado mucho de cómo le hago yo cuando se va mi animal de compañía, pero qué pasa con ellos. Así que bienvenida, mi querida María, ¿cómo estás? Muchas gracias, Janine. Saludos a todo el mundo desde España. Eh, también quiero saludar especialmente a tu padre, que, que comparte conmigo fecha importante. <ríe> Me hace mucha ilusión. Muchas gracias a todos también por permitirme estar una, una vez más aquí con todos vosotros eh, dando voz, ¿no? A esta parte que a mí me parece tan interesante como es la muerte de los animales. Entonces, muchísimas, muchísimas gracias, de verdad, a todos. Mi querida María, además, felicidades porque fue tu cumple, el día de ayer fue tu cumple. Muchas felicidades, mi querida, mi querida María, todo lo mejor en nuestra Vuelta al Sol. Bueno. Vamos a, los que no, a lo que nos interesa en este momento más, María. Venga. Para empezar, me gustaría que pusieras un poquito en contexto algo que algunas personas pueden poner en duda. Es decir, ¿los animales son conscientes de la muerte? La respuesta es sí. Entonces, a partir de ahí eh, voy a poner un ejemplo claro. El que haya tenido eh, un animal en casa y otro que esté para morir habrá visto, o en los documentales también se ve cómo los animales al principio del proceso de morir se acercan más hacia él, están más atentos y cuando ya justo va a morir le dejan solo, se apartan para que viva su proceso individualmente y, y, y tranquilamente él. Entonces tienen conciencia de muerte y después de morir eh, hay numerosísimos casos en los que un animal se acerca a otro, le toquetea con la cabeza, le da un poco con la pata como para contrastar que, que sí, que sí, que ya está muerto. O cuando a veces los humanos, ha fallecido uno de nuestros animales y en casa, por ejemplo, y el resto de animales se acercan dos segunditos, huelen un poco y se van. Ese oler están constatando ya que ya no está, por ejemplo. O otra, otra cosa más, cuando llevamos las cenizas de nuestro animal a casa y el resto de los animales de la casa eh, tienen comportamientos raros. Es un perro igual se pone a ladrar, el gato está intranquilo, tiene conductas que no hace de normal, está percibiendo al, al animal que ha fallecido. Entonces, totalmente sí, tienen conciencia de muerte y tenemos numerosísimos casos en los que se, se puede comprobar que esto es así. María, y a ver, vamos a entrar también en este tema, en donde algunas personas, eh, no sé cómo lo pueden tomar, tú, tú que eres experta en esto, sabes que lo puedes vivir día con día, ¿no? ¿A qué me refiero? A que surgen todas estas personas de, ah, pues es un perro, es un gato, ¿por qué tanto dolor? ¿Por qué tanto esto? Pero como estamos hablando de cómo viven los animales la muerte, ¿Ellos experimentan dolor ante la muerte o pérdida de el compañero humano o el compañero animal con el que estaban muy vinculados? Si sí, durante toda su vida nosotros ya damos por hecho, o sea, en, en España por ejemplo en el 2023 por fin se va a aprobar una ley, hemos tenido que crear una ley de que los animales son seres sintientes, los, los humanos a veces me, me sorprende todavía, ¿no? Si, si estamos todos ya dando por hecho, que durante toda su vida los animales tienen sentimientos, los tienen también en la muerte. Y al igual que tienen la alegría, la tristeza, el miedo, tienen el dolor. No tienen los sufrimientos, o ya lo hemos dejado claro en otros capítulos, ¿no? O sea, no, no sufren como, como nosotros entendemos sufrir los animales, pero sí tienen su dolor. Tienen su dolor y por lo tanto tienen su duelo. Lo vivirán de otra manera porque nosotros en el duelo tenemos muchas cosas metidas allí que, que sería, habría sido ideal haberlas resuelto antes de que el animal fallezca, ¿no? Pero ellos no, ellos viven el duelo tranquilamente, es, es una etapa más de la vida, eh, como nos enseñaban en el cole, ¿no? Uno nace, se reproduce y muere y ya está, quiero decir, no tiene tanta trascendencia eh, sentimental ni tanta carga como les ponemos nosotros, pero por supuesto que ellos pasan también su duelo. Ok. ¿Y cómo lo vive? ¿Cómo vive el animal ese duelo? Porque aquí hay muchas cosas. Depende mucho, por ejemplo, sí. Si normalmente la gente que nos está escuñechando tenemos más de un animal, ¿no? Normalmente. Ya sabes que un gato nos lleva a otro gato, o un perro uh -huh. nos lleva otro perro normalmente, ¿no? O sea, solemos tener más de uno, generalmente, digo, hay unos que tienen uno y ya está, ¿no? Pero uh -huh. cuando ese animal fallece, ¿no? Y entonces se queda el otro, o se quedan dos, ¿no? Tiene uh -huh. mucho que ver cómo estoy yo. Es decir, cómo estoy procesando yo, desde luego, el duelo de ese animal. Pero uh -huh. también ellos tienen su propio proceso, sobre todo si han estado vinculados a ese animal... ¿O qué tanto a lo que voy es, vamos, qué tanto afecta mi estado emocional? Eh, el ejemplo que pondría yo sería el, el, como el de los humanos. Primero partimos de la base de lo mismo que hemos dicho antes, ¿no? Si durante toda su vida asumimos que tienen sentimientos, no vamos a dejar de asumirlo en la muerte, ¿vale? Si durante toda su vida asumimos que no, lo que nosotros hacemos, vivimos... Nuestro estrés, nuestra algarabía en casa, la situación que esté pasando en ese momento les está afectando a ellos y eso lo comprobamos diariamente en cualquier comunicación animal en, en la que la causa es um, algún factor humano del comportamiento que estemos mirando del animal, eh, es de cajón asumir que también en la muerte nuestras vivencias les van a afectar también a ellos. En tanto en cuanto, con los humanos pasa lo mismo. Imaginando que somos tres personas en casa, eh, fallece una de ellas, como viva una, el fallecimiento de ese humano, lo va a vivir la otra y le va a afectar, mejor dicho, ¿no? Entonces, eh, si yo lo estoy viviendo serena y tranquila, pero el de al lado está viviéndolo atolondrado, con un exceso de apego, de preguntas sobre su propia muerte, de cuestionamientos, de procesos que se le han activado de manera inconsciente y por lo tanto, en cierta parte incontroladamente también, me va a afectar también eso a mí, me va a crear un estrés adicional al duelo que yo estoy pasando. Pues con los animales va a ser lo mismo. Nuestros sentimientos les van a afectar a ellos. Esto no quiere decir que nosotros tengamos que apagarlos, que mitigarlos, que no dejar que el animal los note. La frase de voy a intentar no estar triste para que mi animal no me vea estar triste, es, es muy común en estos procesos. No, estate triste, pero sé consciente de que le tienes que decir a tu animal. Eh, mira, voy a estar triste, voy a llorar, voy a echar de menos a Max, el gato que se ha ido, por ejemplo, pero no pasa nada. Tú llevas tu duelo, yo llevaré el mío y los dos son independientes. Yo tardaré un poquito más en recuperarme que tú, pero no pasa nada. Aunque me veas triste, no pasa nada. No tienes la misión de hacerme uh -huh. feliz a mí. Esa es otra cosa que nos pasa a veces, ¿no? Fallece Max, tenemos a Toby en casa y con Toby volcamos nuestra necesidad de alegría, nuestra sensación de alegría nuestra desconexión del duelo por Max no, desconecta del duelo por Max porque es algo que fisiológicamente nos tenemos que procurar pero no le cargues a Toby la necesidad de que sea él quien te desconecte ¿vale? porque pero te va a desencadenar los procesos y cuando fallezca Toby te va a tocar solucionar entonces les influyen muchísimo nuestras emociones así es y las acciones que llevo también a cabo como bien dijiste María, pero mm. qué tan importante es yo le llamo así María y creo que me, me podrás entender y espero que la gente que nos esté escuchando también la importancia también de romper de romper estos estos como lazos y estos acuerdos no o sea decir a ver o sea por favor no cargues nada mío. Yo siempre les digo, a ellas, no tomen nada mío, déjenme a mí resolverlo, yo me encargo, les doy las infinitas gracias porque, pero yo me encargo de esto, pero sabemos, María, que en el profundo amor que nos tienen estos animales, en ese amor puro e incondicional, pues muchas veces lo toman para que yo lo vea y entonces a ver si viéndolo en ellos, pues lo pueda resolver. Pero en estos casos, ¿qué tanto yo tendría que hablar con este animal que se queda, que también está viviendo su duelo, igual que yo, para que uno, entender que no va a ser el otro gato o perro que se fue? Eso, dejarlo claro, que sabemos que lo es, ¿no? Pero a veces queremos como que él asuma todo lo que hacía el otro más lo que él hace, ¿no? Uh -huh. En ese caso, ¿cómo hablarlo, María? Y voy a entrar poco a poco en detalle con la comunicación animal como herramienta y luego que tú haces también como doula del alma animal. Pero, en este caso, ¿qué recomendarías tú? Sí, aquí lo primero de todo es básico, una comunicación animal con el animal que, es, que se ha quedado en casa, para ver qué tal está y cómo está viviendo el duelo. Eso nos va a servir para dos cosas. La primera de todas nos va a decir qué tal está él y la segunda nos va a decir qué tal estamos nosotros en tanto en cuanto, como tú bien has dicho, resuenan con nosotros, ¿no? En, en, nos muestran lo que estamos viviendo. El otro día me decía una chica, es que yo no quiero que mi gato siga cogiendo cosas mías. Digo, es que no las coge, simplemente resuena y de esa manera te les están mostrando, haciéndote despejo. De Entonces, la comunicación animal en este caso es fundamental para ver cómo está él y cómo lo está viviendo. El duelo de un animal, luego lo veremos, bien que sea por un humano o bien que sea por un animal, tiene que ser un duelo fluido, con todas sus etapas, pero fluido, luego hablaremos de esto. Y si no es fluido, hay que resolverlo y para eso está la comunicación animal. Y luego también, el, el, nuestro duelo, dentro de todo lo que tenemos, tiene que ser fluido. Como bien dices tú, no podemos exigir que Toby ahora eh, haga lo que haga Max. O comparar, mucho sí. tiempo, comparar a Toby con Max. Claro, es que se ha quedado Toby y Toby no me viene a saludar a la cama, a despertarme todos los días a las 5 y 4 minutos, como <risa> hacía Max. No, claro, es que Toby es Toby, Max es Max. Así Toby era otras cosas. Vamos a fijarnos, a recordar lo bueno que tiene Toby. Entonces, son cosas muy, muy importantes el, el, el ver cómo está el animal y ver cómo estamos nosotros, sobre todo para ver que todos llevemos nuestro proceso de duelo independiente los unos de los otros. Y para eso hay que hacer énfasis en esto, María, como yo decía al inicio, bendito Dios, ¿no?, que ahora tenemos más personas eh, que están hablando de este tema, ¿no?, porque hace años era imposible, ¿no?, hoy se está abriendo mucho más, nos están permitiendo como llorar y hay espacios como el tuyo que has abierto esto del Animal Death Café para poder hablar de esto, ¿no? Incluso sí. para irnos preparando para el momento, porque no solamente es para quienes están viviendo un duelo, sino también para irnos preparando, porque esto es algo que inevitablemente va a suceder tarde que temprano. O sea, de aquí no se salva a nadie, ¿no? <risa> qué bien tener estos espacios, pero a lo que voy es que esto ya no se tiene por qué vivir solo. Eso es. ¿Correcto? Es. Sí. Porque para eso hay personas como mi querida María Guerrero, y para quienes están conectando ahorita con nosotros, estamos hablando de cómo poder ayudar a los animales en un proceso de duelo ante la pérdida de su compañero humano o de un compañero animal. Esta cuestión de poder acompañar María, a lo que voy, ya no es necesario vivir estas cosas solos, ¿no? O sea, yo puedo hablar y decir eh... María, necesito ayuda, por favor, porque no estoy procesando, porque me tengo que despedir de mi animal, pero bueno, ya nos despedimos y está siendo duro para mí, pero también para mi otro animal. Entonces, ya se puede pedir ayuda. ¿En qué consiste esta ayuda? Y antes de que me respondas, quiero decir, ¿en qué momento podrías decir que un animal que es sabio, que para ellos la muerte no existe, porque la vida es un continuo y que solamente se cambia de pelaje, y ojalá algún día los seres humanos podamos comprender esto así de bien como lo tienen claro los animales, pero ¿cuál sería, digamos, un proceso de duelo normal, entre comillas, de un animal que perdió a su compañero animal? ¿Y cómo podemos ayudarle? Es decir, ¿cuándo, ¿cómo podemos notar que esto ya se está pasando de algo que sería normal? No sé si me expliqué, o te sí, más mulas sí, sí, sí. <risas> eh, A ver, el, el animal mmm, vive, vive, vive las mismas etapas que nosotros, ¿vale? En cuanto a sentimientos, ojos, esto lo recalco yo muchísimo, porque eh, desde, bueno, desde Animal del Café lo que hacemos no es centrarnos en, en la etiqueta que le damos a cada una de las etapas que se le dan en el duelo, sino a lo que sentimos en ella, y luego ya cada uno que la llame como quiera, ¿no? Ellos también eh, tienen la etapa de darse cuenta, de tener conciencia de que el otro animal ha muerto. En los humanos sería el estado de shock que decimos de ya está, ya está, ha muerto, ha fallecido, ya está, ay, ya está, ya está, ya, está ya, ya ha salido del veterinario o ya se ha producido la muerte natural, ya, el, el ya, ¿vale? Los animales ese ya lo tienen menos intenso que nosotros en cuanto a expresiones y tal, pero es lo que te digo, es cuando se acerca el animal, por ejemplo, a oler el cuerpo del otro animal. Y se acerca así, huele dos segundos, se queda así un poquito parado y se va. Eso es que el animal ha constatado que, que el otro animal ya no está, ¿no? Luego ellos tienen también su proceso de, de yo, le, yo le digo un poco de, de readaptación de todo, porque eh, los humanos vamos en bloque, es decir, yo estoy triste y a lo mejor 10 mmm, personas que saben que estoy triste me van a preguntar todas, ¿qué te pasa?, ¿cómo estás?, ¿en qué te ayudo?, que no sé qué. Los sea, animales no, lo hace uno. Un animal va a venir y me va a preguntar, ¿qué tal estás?, ¿estás triste?, se va a ocupar de eso. Y todos los demás no, porque ya se está ocupando uno. O sea, mm. en, la, en la manada unos cazan, los demás no, se ocupan eso. de otras cosas. Pues en el vuelo es lo mismo, ¿no? se van a producir un reparto de los roles que estaban eh, llevando a cabo todos los animales, incluido el fallecido. Entonces va, va a haber una época de cambios, de manera que nosotros los humanos decimos, ay, es que Toby le veo que está intranquilo, ya no sabe bien dónde colocarse, eh, no duerme cómodo, eh, no no sé qué, eh, no te preocupes, vigila, que eso va a durar unos días, porque se están produciendo un acomode de la nueva situación que se está dando. Además, paréntesis, porque está lidiando con nuestros sentimientos también. Esto es como, yo pongo el ejemplo, ¿no? Entras en, un ambient, en, una, en una habitación con un ambientador de vainilla potentísimo, pues tienes que lidiar con ese olor del ambientador a vainilla, ¿no? Pues ellos tienen que lidiar con el ambientador a vainilla de nuestros sentimientos que está por toda la casa. Uh -huh. Pues eso, pues está lidiando también con eso. Y luego ya se produce un reacomode de todo, ¿Vale? Eh, el tiempo que durará, que ya, ya tienen los roles establecidos, eh, ya ha constatado que el animal no está, nosotros ya nos hemos, seguimos, podemos seguir con dolor, pero estamos más centrados, más tranquilos, podemos dejar espacio un poquito para esos pequeños momentos de alegría, de desconexión que todos necesitamos y toda la situación en casa se está acomodando. Entonces, en ese momento el animal ya está tranquilo y puede volver a... A, bueno, a, a ver cómo es su nueva vida a partir de ahora. ¿no? Entonces, esto es muy importante verlo, porque no les damos normalmente eh, el espacio para que hagan ellos todo eso, estamos muy encima. Que no digo que, haya, que, que no haya que estar encima, ¿vale? Por, pero, porque estos procesos tienen que darse. Si en alguno de estos procesos vemos que el animal está atascado, se producen conductas muy repetitivas una vez y otra vez, y otra vez, y otra vez hay que decir, eh, comunicación animal, a ver qué está pasando aquí, ¿vale? Uh -huh. Se puede lamer el rabo por estrés, pero si lleva cinco días lamiéndose el, labo, el rabo, vemos que es por estrés, porque no tiene nada físico aparente, comunicación animal, a ver qué le está estresando, igual, ellos también tienen... Toda la sistémica que tenemos nosotros, toda la terapia sistémica la tienen ellos. Tienen unos padres, tienen unos abuelos, tienen unos tatarabuelos. Lo que pasa es que nunca nos acordamos de los padres de nuestros animales. Y menos si vienen de protectora, ¿no? O los hemos rescatado en la calle. Claro. claro. Pero tienen una sistémica detrás. Y a lo mejor tienen algo del duelo que está ahí todavía no resuelto. Entonces puede que esté ahí haciendo clic, clic, clic, Vamos a ayudarles a hacer plas y traspasar esa parte que está ahí, ¿no? María, cuando hay un caso en el que ya te dijeron, eh, no hay nada que hacer más por este animal, lo más recomendable sería eutanasiarlo y sabemos que también la eutanasia es un acto de amor, lo hemos platicado aquí también, María, ¿no? Mm. Pero antes hay que preguntarle al animal, obviamente, qué quiere, ¿no? ¿El animal quiere irse de manera natural o cómo? Y aquí vienen muchos cuestionamientos que tú también seguramente te habrán hecho, porque haces una comunicación animal y el animal dice, yo me quiero ir de manera natural. Pero para uno es muy difícil, porque el animal, pues, cada vez se va poniendo más viejito, le es más difícil caminar, moverse, a lo mejor está evidentemente teniendo dolor. Y lo que nos pega es que nosotros no queremos verlo así también. Entonces, ¿qué recomiendas en estos casos? O sea, el veterinario te dice, vayámonos ya, o sea, señora, ya, es tiempo. Y tú haces la comunicación con el animal porque tú todavía le ves esos, esos, esos brillos, ¿no? Porque la mirada de un animal te lo dice todo, pero lo ves todo ese brillo y te dice, mira, yo aquí le quiero seguir por mi casa. ¿Qué haces, María? En esos casos, lo primero se mira si... Um veterinariamente, si clínicamente eh, es posible una muerte natural, ¿no? Porque a lo mejor ellos la quieren tener porque tienen una infección demasiado avanzada que les va a provocar una muerte natural eh, muy complicada, eh, también desde y el punto de vista, ¿no? Eso, sí, eso es. Entonces, ese es un factor, te voy a poner todos los factores que entran en juego y luego ya te, te digo, la clínica veterinaria, esa va por delante de todo, ¿vale? Y luego también hay que explicar en la casa eh, lo que se va a necesitar y lo que van a vivir. Porque claro, estamos acostumbrados a lo mal que nos han planteado en infinidad de películas la muerte. O sea, de verdad, eso de que no, mira, ya está, duerme plácidamente, muere plácidamente en la cama, durmiendo y sin enterarse de nada y con toda su familia alrededor. ¡Mentira! ¡Mentira! O sea, esto de dolor, pero ¿por qué vamos a morir así? Pues porque hemos anestesiado la muerte. Eh, afortunadamente, tenemos un equipo de paliativos estupendo que con los humanos hace que podamos llegar a ella sin dolor. Afortunadamente. Uh -huh. Pero ¿qué pasa? Que estamos acostumbrados a creer que esa es la muerte que se va a dar en nuestro animal. No, señores, no. No. Yo solo conozco tres equipos estupendos de paliativos en animales. Tres, en todo el mundo. Así es. Y tenemos que empezar a dar caña a los veterinarios de necesitamos paliativos en animales. Enséñame a pinchar una morfina. Dime de cantidades. Enséñame a pinchar un calmante. Tener una persona que se pueda desplazar por los domicilios como un enfermero de paliativos de humanos. Vamos a empezar a crear los paliativos en animales. Son necesarios. Y luego, además, esa persona de paliativos que nos explique lo que vamos a vivir, que, que no va a ser una muerte rápida como en las películas porque se necesita pasar a la siguiente escena, no, va a ser una muerte normalmente lenta y tranquila, si el animal está bien con toda la clínica veterinaria, ¿vale? Entonces, vamos a necesitar una infraestructura donde quiere estar el animal, que toda la familia esté de acuerdo, porque claro, yo puedo estar de acuerdo en que mi animal muera tranquilamente, pero mi pareja llevarlo mal. Entonces eso va a generar tensión, eh, que, que a mí me provoque el estar dudando si estoy haciendo lo correcto por el animal, dudando sin querer de la comunicación animal que nos diga, sí, sí, todavía quiere fallecer de manera natural. Entran en juego muchas cosas, ¿vale? Y luego saber que el animal va a fallecer con toda nuestra atención, pero sin paliativos, es decir, va a tener espasmos, va a tener los sonidos guturales, va a tener un montón de cosas que no vemos en la tele. Que no pasa nada, que se pueden vivir. O sea, no pasa nada. Que vomita, se limpia el vómito, se le cuida muchísimo, se sigue a lo siguiente, ¿vale? Pero la gente lo tiene que saber. Claro. Vale. Y si con todo esto todavía no se puede mantener esa infraestructura, ni esas condiciones, ni dar esa muerte, yo lo que hago, otras compañeras podrán hacer otra cosa, es hablar con el animal. Pero al igual que me gustaría que hablaran conmigo, oye, María, ¿dónde quieres fallecer? No, mira, en línea de playa. Eso. Y si me dicen, mira, es imposible... Porque, yo que sé qué, ¿vale? El mar va a afectar la humedad, va a afectar a tu... Yo que sé, que me estoy inventando, ¿eh? Me dirían, elige otro sitio, por favor. Dinos un plan B. Pues lo mismo pasa con los animales. Se les explica por qué no puede ser y se les pide un plan B. Uh -huh. Y el animal es que lo entiende. Si es que hemos dicho que son puro amor. Con lo cual lo van a entender perfectamente. Porque no es, no, yo humano no me da la gana de que animal, mi animal muera así. No, se ve que son ostras, pues es que a ver, lo he meditado, esto lo puedo conseguir, pero esto no, y con todo el amor del mundo le tengo que decir que no, es otro cariz, ¿no? Entonces le le explica al animal y el animal suele mmm, pensar en un plan B, o puede cambiar de opinión, puede haber pedido una muerte natural y de repente, a mitad, yo digo, es legal cambiar de opinión, entonces, ¡Claro! le puede pedir. Eh, otra, una comunicación a mitad del proceso y a lo mejor el animal dice, no, mira, ya está. Que terminemos con eutanasia porque veo que esto se está alargando, yo me estoy cansando, o veo que ellos ya no pueden más, si y total, a mí me da igual. Muchos casos. Y en esos casos, María, sería bueno también comunicarle al, al compañero animal: decir, bueno, hemos tomado ya esta decisión porque lo estás viendo, entonces. Es momento de que tú también puedas despedirte de él, o sea, es recomendable hacer eso también, comunicar, sí, sí, sí. o sea, es que tú y yo creemos en la comunicación animal, no, no porque nos dediquemos a esto solamente, sino porque sabemos los resultados que tiene, ¿no? Claro, claro, sí, sí, eso es. Y luego que tenemos el ejemplo en la naturaleza, en la naturaleza todo el que quiere se puede ir a despedir del animal, ¿Por qué uh -huh. en casa no lo vamos a hacer así. Exacto. Yo, eh, con todos los acompañamientos de doula que hago, eh, digo, política de puertas abiertas en casa. Pero tanto para los animales, y aquí voy a meter una cuña, como para los niños. Así. Cuando hacemos los cursos de comunicación animal para niños, antes, yo, eh, antes lo normal era comunicar con animales vivos. Y de repente los niños empezaron a pedir comunicar con animales que habían fallecido. Entonces... Los niños hay que dejarles estar en contacto con la muerte. Porque mm. esta parte, sobre todo desde 1930, que empezamos por lo menos aquí en, en Europa, a construir todo desde eh, a las afueras, los velatorios, tanatorios, los niños no, que no vengan al tanatorio porque es un sitio triste, el lúgubre, no, no, llévales, es cultura de muerte. Pues en estos casos también informa a los animales de la casa de la muerte que ha decidido tu animal, el que va a morir, y a tus niños, y política de puertas abiertas, el niño o el animal, que se quiera acercar al animal, que se acerque, Exacto. y que haga lo que quiera. Yo les digo a ellos, no coartéis a vuestros animales. Escena, Max está en el salón porque le hemos preguntado dónde quiere estar, ha dicho que en el sillón del salón, le hemos puesto un impermeable para que el sillón no se dañe y así nosotros estemos tranquilos, porque nosotros, que tenemos hay que jugar con nosotros. Eh, le hemos puesto sus mantitas, su camita, ta, ta, ta. Y entonces decimos, ay, es que Toby se acerca demasiado. ¿Demasiado por qué? ¿Quién dice demasiado? Uh -huh. Nosotros. Ellos no. No te preocupes, que si a Max le molesta lo que se acerca a Toby, Max le gruñirá, Max le bufará, o Max le dirá con su telepatía, Max, o sea, perdón, Toby, no te acerques. Uh -huh. Y ya está. Pero es que esto no va a ser necesario porque Toby no se acercará si Max no quiere. ¿no? Entonces, eh, política abierta de puertas y de conductas. Y si el niño se quiere acercar y le quiere acariciar, controlando que no esté eh, molestando demasiado a Max, ¿no? influyendo en su proceso, pero déjale que le acaricie. Y si el perro quiere dormir al lado de Max, déjale que duerma al lado de Max. Todo está uh -huh. bien. Exacto. Y más ellos que saben que todo efectivamente está bien, María. Vamos eso. a ir pasando ahora a algo que a mí, la verdad es que siempre me ha preocupado. Si yo muero, ¿qué pasa con mis animales de compañía? Porque luego como como que no queremos afrontar eso y ay, ay, yo soy eterna, ¿no? Porque, claro, lo que dicen es que un gato vive de tal, a tal edad, un perro vive de tal edad, de edad y entonces, bueno, pues las estadísticas señalan que los padres se mueren, no nosotros tenemos que enterrar a nuestros padres, los animales tenemos que enterrar a nuestros animales, pero eso no siempre es verdad. Sí. Y la pandemia ya no los demostró, María. ¿Qué sugieres? O sea. ¿Qué pasa con mi animal de compañía? Porque aquí, pues, vamos a poner el ejemplo que todo el mundo seguramente se acordará de esta maravillosa película del perrito Hashiko, que es una historia real. Este Akita, en Japón, que se murió su compañero animal y se quedó eh, años esperando. Iba a la estación del tren a esperarlo siempre, ¿no? Bueno, sí. eh, como ese hay muchos casos, María. Hay muchos casos de eso. Y, bueno, con esa película creo que lloramos todos, ¿no? ¿Pero qué pasa con el animal de compañía? Y dos, ¿qué debo de hacer yo para ser consciente de que esto puede pasar, uno, y entonces, ¿qué tendría que dejar preparado? Eh, te, te hago otro paréntesis. Con estos animales que tienen eh, una conducta repetitiva, como hemos dicho antes, que se, que se muerde la cola, Oh, y ya lo siento, pero que se pega día tras día esperando que su responsable siga viniendo, hay que hacer una comunicación animal, a ver qué hay ahí, clic, clic, clic, que no está, ¿vale?, dejando que fluya el proceso. Con los animales que fallecen, con nosotros, mejor dicho, eh, lo que nos pasa es que tampoco queremos afrontar nuestra muerte, no tenemos un testamento hecho. No tenemos unas voluntades anticipadas, no tenemos nada. Nos aterroriza la muerte. Entonces, ponte delante de esto, mira a ver qué es lo que... Descárgate el documento de voluntades anticipadas, sin voluntad de presentarlo oficialmente, pero sí con voluntad de que desarrollen ti procesos, de que los desencadene. Y mira a ver qué te pasa ante la muerte, ¿vale? Y, y, y a partir de ahí vamos a empezar a trabajar contigo, con, entre tus cosas y con tus animales porque es lo que dices tú, todos esperamos ser eternos. Ayer volvía yo en un avión y, y pasó una cosa, que todos, todo, todo el tri, toda la tripulación que estábamos, eh, eh, cuando aterrizamos, yo creo que decimos todos, todos sentimos que teníamos un 50% de que al, al avión le ocurriera algo, pero real, porque ocurrió un hecho que nos dio todos decir, madre mía, madre mía, vas a ver, vas a ver, vas a ver, vas a ver. ¿no? Entonces, claro, llega ese momento en el que de verdad te puedes morir, ¿Y qué, ¿Y qué pasa contigo? ¿Y qué pasa con tus animales? Entonces, uno, ten una persona de referencia, pero ya, ya, porque te puedes morir dentro de dos horas. Te da un infarto, un, no sé, lo que sea, cerebral, y te quedas ahí directo, seco. entonces Y nadie te garantiza que no te vaya a pasar. Entonces, ten una persona de referencia, habla con esa persona, oye... Si a mí me pasa algo, tú te quedas... Imaginaos que tenemos dos gatos. Tú te quedas con mis dos gatos. Oye, mira, yo con uno sí, pero con otro no. Vale, a ver quién se puede quedar con los dos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Eso por un lado. Déjalo por escrito, donde sea, en el notario o lo que sea. Al igual que ponemos que nuestro coche, me lo invento, eh, vaya para tal, nuestro dinero vaya para cual, nuestra casa vaya para la fulanita, eh, nuestro animal va para menganito también. ¿Vale? Uh -huh. eh, luego, luego haré la cuña del de, de paréntesis de todo esto previo, habla, previo hablado con el animal. Esa es, que es a que iba, pasar, Exacto, es ¿vale? a donde quiero entrar. Es, eso es, eso es. O sea, eh, ¿te apetece quedarte con fulanito, Max? Eh, sí, no, vale. Entonces <risa> ya procedemos, ¿no? Vale, entonces, tener una persona. Que no tenemos ninguna persona, hablar con alguna protectora. Es decir, oye, a ver, si yo fallezco. ¿Os podría dejar una cantidad de mi dinero o alguna propiedad o lo que sea a cambio de que vosotros gestionéis una adopción responsable para mis animales en conjunto, y, o sea, marcando las condiciones? Y se deja por escrito en un contrato también, ¿vale? Uh -huh. Entonces, si ninguna de estas dos eh, opciones puede hacerse, mi recomendación es, eh, lo siento mucho, no adoptes animales, acógelos. Mete una protectora y acoge los animales. De manera que cuando tú fallezcas, los animales vuelven sí o sí o sí a la protectora y la protectora uh -huh. se hace cargo, ¿vale? Entonces, estas son fundamentalmente las dos cosas, tener una persona o buscar una protectora. También se puede buscar una asociación o lo que sea, pero tener a alguien con quien se haya hablado, bueno, primero hablar con el animal, ¿vale? Tengo esta posibilidad que te parece a día de hoy, que es cuando se pueden hacer las cosas, eh, ¿Qué te parece? Coméntame. A lo, el animal igual dice, pues mira, con fulanita, no con menganito. Pregúntale a menganito. Uh -huh, uh -huh. Quién sabe? Y si no, buscar una, un proyecto, una empresa que se haga cargo. Porque lo que tú dices, con la pandemia pasa muchísimo. La típica persona mayor que tiene un perrito, o un gato, o un, lo que sea, que le hacía compañía, la persona mayor fallece y los hijos no lo quieren. Esto pasa, pero infinidad de veces. Encima, hay que hay que gestionar con una comunicación, por supuesto, el proceso claro. de duelo del animal, a ver cómo está, a ver si ha entendido lo que pasa. Yo recuerdo un perro que me decía, estaba todo el tiempo en el pasillo de la casa. Y me dice, sé es que aquí fue el último sitio donde lo vi y no sé qué ha pasado con él. Entonces, bueno, vamos a explicarle que se ha ido al hospital y que ha fallecido en el hospital y que ya no va a volver a esa casa. ¿no? Entonces, primero, comunicación animal con el animal que se queda para decirle lo que ha pasado con su humano. Segundo, decirle lo que va a pasar con él. Que no ha dejado nada por escrito, entonces una comunicación animal, ¿qué quieres que hagamos contigo? Exacto. Yo recuerdo una, una, una gran persona de la protectora de animales de aquí de Zaragoza, que falleció, tenía, creo que eran cuatro gatos, se hizo una comunicación animal con ellos. Chicos, ¿qué queréis? Que se os busque casa, a los cuatro juntos, a dos juntos, a uno por separado, a tal, a cual. Y luego hacerles caso, claro, porque esa es otra, ¿no? A veces hacemos comunicaciones animales, los animales disponen sus cosas y llega el humano y dice no, pero mejor antes de eso, otro". <risas> de decir bueno, pues, pues, bien, ¿sabes? Lo siento por los animales, pero lo ideal sería que respetara sus deseos. Exacto. Y que quienes nos hacemos responsables de esto lo llevamos a cabo, ¿eh? Porque claro, luego decimos, claro. ah, sí, sí, que me quedo yo a cargo y al final ya no sabes ni para dónde mover a estos animales, entonces. Volvemos a lo mismo, comunicación siempre, o sea, y sí. creo que es bueno hacer una comunicación, decir, bueno, si en el caso me voy yo, o sea, ¿qué te parece fulanito o qué te parece fulanita o qué te parece esta opción? no Y uh -huh. entonces tú ya tienes la seguridad y es platicar antes con esa persona y decir, ¿será? ¿podrás? Y bueno, ya está. Y dejar todo como bien, bien especificado porque... Eh, tengo muchas preguntas, este tema siempre va da para más, María, pero cuando fallece el compañero humano, sabemos caso, ahorita pudiste el, eh, el ejemplo de uno, hay personas que critican cuando es que no voy a llevar al perro o al gato al funeral, de él. hablo sobre todo de perros, no lo voy a llevar, ¿no? porque como el perro y no sé qué. Y al perro también tiene derecho a despedirse de ese, si es que ya le has comunicado, ¿estás de acuerdo? Sí, sí, totalmente de acuerdo. O sea, hay, hay que, que permitírselo, ¿correcto? Totalmente, eso es. Si, si hace falta que hace una comunicación animal, ¿quieres venir? ¿No quieres venir? Sí, sí, quiero ir, no, no me hace falta. Pero en el caso de sí, sí, quiero ir, le, le puedes contar un poco cómo es el lugar, qué se va a encontrar, porque claro... Claro, normalmente la carga en los velatorios pues suele ser bastante densa, los que tenemos sensibilidad lo sabemos, ¿no? Es un sitio que pues, para mí sí. es muy plomizo, muy cargante, muy de todo, entonces, bueno, hay que explicarle un poco al animal, ¿no? Pero a lo mejor al velatorio no quiere ir, pero a la parte de la comitiva sí, hasta uh -huh. donde, yo qué sé, se le vaya a enterrar, se le vaya a incinerar, lo que sea. Y si no, en el proceso de, de, de si se tienen las cenizas y se van a dejar en algún sitio, pues se va a plantar un árbol, se van a esparcir en algún sitio. Ahí también el animal. Hay, hay infinidad de situaciones en las que se ve al animal eh, puesto así encima del ataúd, como, como mirando, ¿no? Entonces, ellos también energéticamente están constatando todo. Eso les sirve para cerrar. Es como la, la foto que va por allí, ¿no? De el, el, el féretro de, de George Bush, creo que es. Uh -huh. Y el perro que está abajo. El perro es... Eh, no, es que yo... Eh, mi, mi, mi objetivo era estar dedicado a él. Entonces estoy aquí, estoy con él, estoy acompañándole y estoy con él. Entonces en el momento en el que se le entierra ya el perro empieza a decir ah, vale, venga, pues ahora tengo que empezar a cambiar esto. Pero no sé. en ese momento es yo sigo aquí con él y le sigo haciendo compañía. Entonces contemos también con ellos. Pero contemos con los niños y contemos con ellos. En, sí. en, en los cursos de comunicación animal, cuando tratamos esta parte con los niños, hay niños que dicen, es que yo no pude estar en el funeral de mi abuela. Uh -huh. ¡No! Y luego también otra cosa que me mata, y aquí voy a meter la, la, la cuña también, paréntesis. Olvidaros de eutanasiar a un animal mientras el niño está en el colegio y sin decirle nada. O sea, Max tiene derecho de despedirse del niño y el niño tiene derecho de despedirse de Max, con Así lo cual es. olvidémonos de eso por favor, no le estamos protegiendo, le estamos creando un, lo hicieron cuando yo estaba en el colegio, Entonces, yo, claro, lo viví, ya, yo lo viví María. Yo lo viví. Verdad, a mí, es a verdad, para no causarme ese, ese daño, cuando llegué ya no estaba mi perrita. Y durante dos semanas, no sé si mi padre está escuchándonos, pero estuve enojadísima con él. Tendría nueve años, no sé, ocho, nueve años. Y sí. eso es algo que te marca como niño. Sí. Claro, claro. Es que no vas de tu mejor amigo. Entonces, en ese momento, entonces... Tengo aquí algunos comentarios rápidos. Saludos, mi querida Claudia Morales dice, gran tema como siempre. Antonio Mus dice, la perspectiva de la muerte que tienen los animales es un tema que no se ha abordado nunca. Gracias por hablar al respecto. Felicidades por, por el programa. Gracias, Antonio. Eh, Nat Orjuela, hola Nat, comunicadora desde Colombia, dice, hola, hola, gracias por tratar este tema tan importante. Maribel García, buenos días, a mí me pasó con una perrita que murió y su hermanita perrita la pasó muy triste un buen tiempo, pedía mucha atención de mi parte y la vi llorando, le salieron lágrimas de sus ojitos. Es que también lloran, <risa> claro. Que tienen sentimientos, entonces es normal. Bien, eh, Rosalía Ramírez, saludos desde Aguascalientes, wow, qué lindo tema, nunca, nunca me ha pasado, mis perritos han durado muchos años y he sido yo quien los ha llevado a su último momento, pero nunca me ha tocado un perrito. Eh, mi gato de humano ahorita está padeciendo de cáncer terminal y mi gata se ha alejado mucho de él y de mí. ¿Cuál es la causa de su comportamiento? Haz una problema. comunicación con tu gata para ver por qué. Porque puede ser que esté viviendo algún proceso y, y que necesite tomar distancia de él o simplemente que se esté respetando en el proceso. Aquí meto la cuña de no estás solo, vente a Animal Death Café. Que tenemos espacios donde podemos hablar de esto y desahogarnos entre nosotros de todo lo que estamos viviendo. ¿Y el próximo es cuándo María? Ah, el 16, el domingo el 16. El domingo 16, que es hora de España, ¿a qué hora es ah, para hacer, Pues no, me ha cuatro y media en España, pero ahora Madrid. y media pero no debe no me de ser ocho y media aquí en México, una cosa así, o, o Hola, lo, México, lo Madrid, vemos, pero de verdad no. súper recomendable. Ahorita vas a dar a, a dar tus redes sociales, por favor, me voy rápido. Alma Rías, he visto llorar al perrito a mi sobrino en su ataúd, magnífico tema. Este Pensé en ti, mi querida Alma, porque fue un caso así de, de un perrito, una muerte in, totalmente inesperada de su compañero humano, y, y veías al perrito en el ataúd realmente triste no despidiéndose y llevando el proceso. Claudia Morales, en el caso de la muerte de sus tutores humanos, ¿también es importante permitirles oler el cuerpo humano? Si sí, se puede, sí. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? Si no, uh -huh. acercarles el ataúd. O sea, algo que tengan ellos conciencia de que esto ya ha ocurrido. Ok. ¿Y si se pasa por una cremación del cuerpo, también sería importante que oliera las cenizas ese, la urna? A ver, tienen que constatar de alguna manera que el humano ya no está. Entonces, dentro de cómo muera el humano, tenemos que mirar a ver las posibilidades que tenemos. Y si no hubiera ninguna, por lo menos hacer una comunicación animal con ellos para decirles, oye, ha ocurrido esto, ¿te has dado cuenta? Eh, ¿Tienes alguna pregunta? ¿Algo que te podamos ayudar? Eso. Eh, gracias, Rosalinda. Gracias, Rosalinda. Espero poder seguir acompañándote más. Um, Gaby, gracias, excelente tema Elena Silva, qué difícil pero importante tema muchas gracias Janine, Jorgina Rodríguez qué lindo programa, felicitaciones y saludos desde Tijuana, yo tengo tres perritos pequeños, aún no he pasado por el duelo de malas mascotas eh, solo de una tortuga de niña eh, yo me quedé con Tito Claudia, me voy a saltar ahorita Claudia, tienes otra, pero le voy a decir a María que lo vea pero dice, Ani Fuentes, muy buen tema muchas gracias por compartir, tienes suerte mi querida Claudia, qué gusto tenerte otra vez, ya te extrañaba, eh si sí, cuando el tutor humano es rescatista y tiene muchos animalitos, en su experiencia, ¿qué podría hacerse? ¡Ay, me ganó esa pregunta! Tengo nada, María, y quiero que des tu rato. ¿sabes? ¿Qué podría decirse o en cuanto a qué? Es decir, que ese tutor humano eh, tiene a cargo un sinfín de gatitos que les está buscando a ponerlos en adopción o que no ha podido que... vamos, el... Estos rescatistas, o sea, estos que de repente tienen 15, 20, 100 gatos y sí, sí, sí. fallece, ¿qué pasa? Claro. ¿Qué puede hacerse con todos estos animales? Dice Claudia Morales. Eh, es, es, es algo que hay que afrontar sí o sí o sí, porque si no, el resto de protectoras nos vemos luego involucradas en ello. De repente, eso, alguien que fallece, pero como un síndrome de Noé, ¿no? Alguien que fallece, tiene 30 gatos en su casa eh, y esos gatos tienen que ir a algún sitio. Entonces... Es lo mismo, tengas tres gatos o tengas quince en tu casa. Tienes, tienes que designar. Eso es, tienes que buscar solución a que tú dentro de dos horas puedas no estar. Exactamente, igual. Eso es, da igual el número de animales, porque para una persona, ahora tengo una, una conocida que tiene un problema de con un gato que hace, ¿no? Pues ya está, el problema puede ser uno o pueden ser ocho. Así es. Hay que buscar solución para todos. María, háblanos brevemente de esta cuestión, uno, de este maravilloso concepto que sé que lo tomaste, ¿no? De, de Me acuerdo perfecto que lo dijiste, del festival de la muerte, algo así, ¿no? Te sí. hablaste sí. de este concepto que te llegó y, y crea, creaste los Animal Dead Café, que son... Sí. De verdad, gracias, María, porque es un espacio maravilloso. Brevemente, cuéntanos de esto. Me queda nada, María, y quiero que des tus red redes sociales, cómo te contactan, cómo te siguen, porque tienes cursos padrísimos, en fin. Vale. Las redes sociales, así ya no se nos olvida. Arroba animal, de café. Mira, lo que, está, lo que está escrito aquí arriba pues es esto con, con la arroba adelante. Ya está. Animal, muerte, café. Punto. Eh, en mi trabajo como Doula, cuando Bueno, no me gusta decir trabajo, yo digo servicio. En mi servicio como doula, cuando ya el animal fallecía, me encontraba con que quería hacer algo más por la persona, acompañarla un poco más, pero no sabía qué, ni cómo, ni nada. Gracias al festival Dando Vida a la Muerte, que ahora va a tener su tercera edición a finales de octubre, lo podéis ver en dandovidalamuerte.org, eh, descubrí que en el 2004... Un sociólogo suizo llamado Bernard Cretat había inventado los dead Cafés. Los dead Cafés son unos espacios para hablar de la muerte. Punto. Ya está. Gratuitos, confidenciales, respetuosos con todo tipo de creencias, con todo tipo de vivencias que hayan pasado, sin que nadie te quiera convencer de nada, sin que nadie te quiera vender nada en ellos. ¿Vale? Entonces, eso, dije, guau, wow, esto es lo que hace falta para los animales. Entonces, lo traje a animales, entonces se llama Death Café, por el movimiento que creó Bernard cretaz, deathcafé.com, creo que se llama ahora, que lo siguió John Underwood, eh, y claro, para animales, Animal Death Café. Entonces, son unos espacios que ahora, gracias a tres fabulosos compañeros, tenemos a Mora allí en México con vosotros, a Christian en Argentina y a María Lía en Uruguay, los facilitamos ahora a cuatro personas, con lo cual tenemos la suerte de poder hacerlos cada 15 días. Entonces, cada 15 días tenemos un espacio de dos horas para charlar de lo que queramos sobre la muerte animal. Da igual el que no tiene guión, yo puedo llegar allí y no hay nada obligatorio. Si Así quiero hablo, si quiero escucho, punto. Y si quiero lloro, porque todos somos los llorones cuando estamos mal. Así que a llorar, no pasa nada. Entonces... Son dos horas en las, oye, a mí me preocupa esto, eh, yo no sé cómo lidiar con este miedo, yo tengo esta culpa que no sé qué hacer con ella, yo, mi animal se está comportando así, ¿qué opináis vosotros de tal? Y es, es como hablar, como si estuviéramos en una cafetería con un café, Coca-Cola, té, lo que hiciera falta, todos charlando tranquilamente. Como son confidenciales no quedan registrados en ningún sitio. Recuerdo una señora de 80 años que como una auténtica confesión, nos dijo, aquí puedo decir que he llorado más a mi perro que a mi marido. Entonces, ella lo llevaba eso como una carga. Luego le explicamos que es normal, porque cuando falleció su marido tenía hijos pequeños, no lo pudo duelar, etcétera, etcétera. ¿no? Pero se producen auténticas eh, aperturas de sentimientos y, y desahogos de la gente. Entonces, yo os invito a que probéis a meteros en nuestras redes. El, el próximo es este domingo 16 eh, y, y que estéis allí. A, simplemente para vivir, escuchar y hablar con todos nosotros, ya veis que es, es un sitio que entras con una vibración y sales con un amor, una comprensión, una camaradería. Okay. deriva, un no estoy solo, impresionante. Es una catarsis, así que tomen nota, los grupos son restringidos obviamente, pero constantemente se están haciendo, así que este próximo domingo calculo yo que debe de ser 8 y media México, pero yo se los confirmo por acá. Mi querida María, de verdad, se nos ha acabado, como siempre, el tiempo durísimo y eh, solamente te pido que en unas cuantas palabras cierres esta charla. Lo primero de todo, gracias. Gracias a vosotros, gracias a los que nos están viendo y a los que lo verán en diferido, de verdad, porque hablar de la muerte de nuestros animales es ayudarles a ellos a tener una mejor muerte, tanto porque ellos vivan mejor su proceso como porque nosotros les ayudemos a vivir también mejor ese proceso a través de vivirlo mejor nosotros, vaga toda la redundancia. Así que lo primero, muchísimas gracias. No estáis solos en este proceso. Si tenéis una muerte que no sepáis cómo afrontarla, eh, pedir ayuda. Estamos un montón de compañeros que podemos aconsejar. Janine es una excelente también aconsejadora. Pero, que... doble, pero, pero bueno, comunicadora. Si pero yo... te gustan los animales y luchas por ellos y vives por ellos. No, ya está. Que no, que no. Entonces, eh, eso, que estamos aquí muchas personas que os podemos acompañar durante todo el proceso de morir de vuestro animal o desde que os queráis preparar hasta que el animal ya fallezca y estéis en duelo, a vosotros y a vuestros animales. Entonces, no estáis solos y hablemos de su muerte, porque hablar de su muerte también es aprender a vivir su vida y responsabilizarnos de su vida con nosotros. María, muchísimas gracias, de verdad, gracias, un placer siempre tenerte, ya nos puso Claudia Morales, 9.30 México, dice, ¿Eh? ok, gracias, gracias mi no, querida nueve no, 9.30, María, nos estamos viendo pronto para seguir hablando de estos temas, por favor. Eh, de verdad, contacten a esa mujer que es, es un extraordinario ser humano, de verdad, o sea, un extraordinario ser humano y lo que hace todo el tiempo, bueno, que ya hemos hablado en otros programas sobre lo que hace, vamos a hablar pronto de la comunicación con niños, que es fantástico porque no todos se tocan, pero María sí se va a los niños, ¿sí? Así que María, muchísimas gracias, gracias a cada uno de ustedes por conectarse una vez más en este programa Escucha Animal Vibrando desde el Corazón. Mi nombre es Yanny Haselcos y nos vemos el próximo lunes en punto a las 11 de la mañana, hora del centro de la Ciudad de México, para conectar con los animales desde el corazón. Hasta la próxima.